y escuchás. Ahí estamos. Ahí estamos, estamos, estamos. Bueno, primero le vamos a dar la bienvenida a Horacio. Horacio, el arquitecto Horacio Arana, que él forma. Eh, ¿No escuchas Horacio? A ver. A ver. Pues, subile de ahí, mira De ahí. Puede ser que de ahí sea el problema. Estamos saliendo en vivo. Estamos saliendo en vivo. ahí hay, hay. Bueno, no, pero así quédate de última porque se, ahí va. Ahí Estamos, estamos, estamos, sí, sí, sí, sí, aquí estamos. Ahora sí, ahora sí, ahora escuchan bien. Eh, le vamos a dar la bienvenida, como les decía al arquitecto Horacio Arana, él es parte, es parte de este, de este segmento de, ¿no? de sustentable, de esta columna de los días miércoles. Bueno, Horacio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy, hoy, junto a Ovi, van a hacer una presentación especial. Así es, así es. Sí, bueno, eh, hoy, hoy tenemos como una invitada eh, internacional. ¿Le vas a dar vos la, la, la bienvenida? Dale, dale, dale, ya después eh, ahí empezamos a participar. Bueno. Bueno, eh, le queremos dar la bienvenida a la ingeniera civil, madre ingeniera civil, como a ella le gusta que la definan, eh, Karina Barrera, que, bueno, ella es de Colombia. Eh, ¿Quién es Karina Barrera? Bueno, Karina Barrera es una, es una profesional que trabaja en el mundo de la sustentabilidad allá en Colombia eh, a través de BioHouse y con nice eh, se unió para eh, plantear todo lo que es este tema de la sustentabilidad desde el punto de vista arquitectónico eh, allá en su país. Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, hola, chicos. ¿Cómo? Están? Te escuchamos. Ah, se se corta un poquito por el ah. por el eh, por el WhatsApp, pero te escuchamos, te escuchamos. Ahí está. ¿Escuchas? Bueno, ya. Y yo, ustedes, perfecto. Bueno, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Hace mucho que no te escuchábamos. Ay, Dios, afortunada por este espacio que me están brindando, definitivamente el, el dar a conocer todo lo que sabemos, yo creo que es uno de los privilegios más grandes que tenemos, ¿no? Así es. Bueno, acá lo tenemos a Horacio, ahí te saluda Horacio. Hola Karina, hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, contigo sí, en serio hace rato hemos charlado. O sea, sí, ya hace, hace bastante que no estamos de... hablando, sí, sí. Bueno, una alegría enorme de tenerte acá en este programa. No, a mí, afortunada en serio de compartir y encontrar seres así de maravillosos que siguen con esta misma filosofía, que siguen dando e impactando. Totalmente, ese es el, el lema de nuestro programa. Bueno, a ver, eh, comenzamos. Eh, bueno, eh, yo te voy a hacer la primera, la primera pregunta y un poco también contarle a, a la audiencia quién es Karina. Karina es una profesional de Colombia, justamente como hablábamos, que... También tiene que mucho que ver con lo que hablábamos con Gisela hoy, lo que ha provocado esta pandemia y esto de la virtualidad, el tomar conciencia, ¿no? Eh, pero me gustaría muchísimo que vos le contaras a la audiencia cómo es que vos te metes en este mundo de la sustentabilidad, tu profesión, eh, y cuáles son eh, un poco lo, la idea que vos tenés de todo esto. bueno, eh, como todos nosotros en esta línea de aprendizaje, yo un día, como así en mi ejercicio profesional, y eh, como le dice Osvaldo, soy afortunada de tener un niño hiperactivo de siete años, que en su momento dejaron como involucrarle este tema ambiental, y un día llegó y, y me cuestionó. "No bueno mami, pero ¿por qué los seres humanos seguimos contaminando tanto y no hacemos nada? Pero bueno, mami, entonces ese tema que te hace clic, te coloqué a analizarlo, a verlo y dije, hombre, porque es no tengo acción y esto es lo más hermoso que yo voy a dejarle legado a mi hijo. Yo le dije, bueno, qué hijo, <risa> claro. vamos a tomar acción. desde eh, voy a dar toda mi pasión, toda la energía, todo mi conocimiento técnico por generar alternativas que permitan que tú sigas disfrutando de esto y que yo creo que cuando uno se convierte en padre el, ese amor tan genuino que uno tiene a otro ser no quisiera que él viviera toda esa experiencia que hoy afortunadamente creo que lo estamos viendo que es como la conexión que tenemos con la naturaleza por medio de, de un video, de una fotografía que el día de mañana eh, en muchos países, por ejemplo, en Colombia hemos tenido situaciones en donde el combustible se acaba y la gente se vuelve paranoica, ¿no? Yo dije: Yo no quiero para mi hijo que se acabe el agua y él tenga que vivir esa angustia, que tenga que vivir esa, ese, esos entornos contaminantes con máscaras. Y solo el tema del COVID nos ha traído tener una máscara para salir y de pronto eh, estar un poco en el, el entorno. Ahora no me imagino el día de mañana mi hijo con una mascarilla de aire, de oxígeno para poder hacer sus actividades diarias. Entonces le dije, no dijo, tienes toda la razón, quizás mi parte profesional estuvo, eh, no en la dirección adecuada, pero enamorada de lo que estoy haciendo hoy en día, enamorada de involucrar a más personas a que sean y contribuyan parte de eso. Así, mi hijo fue el motor. <risa> Está muy bien, creo que todos pasamos por, dife, por por la misma cuestión, ¿no? En mi caso tuve una, una cuestión política participé políticamente y bueno y por ahí trabajando con algunas instituciones y siempre el motor fue eso, ¿no? ¿Qué, qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué Pinamar quiero? ¿Qué mundo quiero? ¿Qué país quiero? Y, es, y creo que es la mejor motivación. Sí, además les cuento algo que... Todo esto ha generado que en nuestro hogar empiecen cambios muy importantes, cambios eh, desde nuestros hábitos, cosa que ya mi hijo, y es que es un chiquitín de siete años que me dice, eh, pero mami, mira toda esa basura, pero mami, mira. Entonces yo le digo, exacto, hijo, no es nuestra basura, pero sí es nuestro planeta. Entonces, hagámoslo, vamos a hacer esto, vamos a involucrarnos más. Entonces, eso es dejarles a ellos esto, lo más lo más lindo posible y hasta que no tengamos como la oportunidad de irnos para otro país, hombre, ¿cómo es? A otro, a otro planeta, fuimos el de nosotros. Totalmente. Bueno. Qué bueno, qué bueno, Karina, eh, que el motor de todo esto haya sido tu hijo, ¿no? En realidad ellos ya vienen con, con una, una nueva conciencia. Este, yo digo que siempre son nuestros maestros, nuestros hijos. Eh, bueno, para mí una alegría enorme este, por todo el entusiasmo que le pones, por todas las ganas y, y por todo lo que estás movilizando allá en Colombia en tan poco tiempo. Realmente es admirable. Eh, desde acá este, con Osvaldo no nos dejamos de sorprendernos día a día cuando vemos ahí lo que subís en YouTube, lo que subís en las redes y realmente estamos. Este, eh, nos motivas mucho, nos motivas mucho eh, todo tu entusiasmo. Así que, bueno, por supuesto que te agradezco. Y bueno, eh, me gustaría que nos cuentes un poco cuál es el proyecto que tenés allá, qué es lo que estás este, proyectando. Eh, sé que estás con algo ahí este, que va a ser un ícono ahí en Colombia, un proyecto sustentable. Contanos un poquito qué es lo que aspirás de ese proyecto. Que algo sé, pero me gustaría bueno. que la audiencia lo se entere. Bueno, Giselle... Eh... Bien, bueno, les voy a comentar algo que yo a corto, mediano y largo plazo, que es como el sueñito hermoso que desea dejar, ¿no? Eh, pues estoy rompiendo. Primer paso, a corto tiempo, estoy haciendo una parte educativa y de quitar como esas limitantes que tenemos nosotros en nuestra cabecita y poder probar nuevas cosas, ¿sí? La construcción convencional, como bien saben que lo pueden hasta consultar en redes, genera impactos tan graves a nuestro medio ambiente por el uso indiscriminado de nuestras materias primas. Entonces, empezar a que la gente vea otra alternativa, empezar a que la gente eh, se incluya en esa alternativa no es fácil. Y más cuando lo vemos con esa cotidianidad y temor de, ay, mi casa, mis proyectos, es lo único patrimonio que tengo, no puedo eh, ponerlo como en, en riesgo, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden igual seguirme en mis redes, se van a dar cuenta que estoy cada ocho días, si Dios me doy licencia, dando como todo ese tema de quitar mitos, dar un nuevo panorama y dar a empezar unos conceptos que cuando los empezamos a interiorizar, nos pues vamos dando cuenta de que sí, yo puedo acceder a tener una mejor calidad de vida optimizando mis recursos, dándolos mejor uso y, y estoy contribuyendo al medio ambiente. Entonces, aquí en Colombia... De lo que se ha realizado como siempre la construcción convencional entre que, eh, todo el proceso de fabricación que generan aquellos materiales pues no es que sea ahorita un pionero en Colombia es más en el sector donde estoy en eh, uno de los departamentos de Colombia es hermoso <risa> eh, aquí vemos eh, y sigue como tal la onda de construcción convencional, tú sigues con el desarrollo de la comunidad, el desarrollo que cada día se ve por necesidad la expansión, pero siguen es con construcción convencional. Yo les decía a ellos, yo involucré, dije no, yo tengo la oportunidad ahorita de generar un proyecto social ubicado en Chopalca Sanare, en el cual va a ser un referente porque afortunado o desafortunadamente los seres humanos al tocar y al ver generamos esa credibilidad y confianza. ¿sí? Entonces yo dije, bueno, yo con la parte educativa, que aprovechando los medios de comunicación, las redes, eh, me he colocado como a esa tarea de darme a mí como un valor de transmitir un mensaje, porque no es fácil, créanme que cuando preparo desde el script, el miedo a las cámaras, porque hoy en día... Yo sé que mi hijo tiene más destreza para coger un celular, grabarse y lo hace muy espontáneo. Yo todavía es con la preparación les dejo, como, como con esos clichés, pero cuando recuerdo y tengo presente este, cuál es la finalidad tan hermosa de todo esto, hombre, me lleno de valentía, coraje y, y bueno, hay que masificar y generar un impacto. Yo, Miguel Ángel, se llama Miguel Ángel, una hormiguita sola nunca genera ese cambio, ese ruido hablemos de los conceptos cari que son que en esos streams qué son los, los conceptos que vos le compartís con con la audiencia que hoy podemos hacerlo más masivo incluso bueno por ejemplo eh, iniciamos con el tema de clasificación de residuos desde el hogar o está sea, todo el tema de ser un consumidor responsable pero cuando tú juegas un papel tan importante en el momento que de que vas al supermercado en ese momento debes agarrarte el chip y no solo dejarte llevar como por esa esa intuición de compra inmediata, ¿no? Hay que analizar muchos factores porque yo era una consumidora, ¿sabes? Uno, uno llegaba y cogía lo primero, o bueno, me eso y lo compro, ¿no? Sí. No, ahora debes eh, tener esa, esa conciencia de qué es lo verdaderamente lo que, que necesito. Eh, bueno, aparte de eso, mirar, no comprar, por ejemplo, ahorita estoy inculcando acá en mi casa, comprar al mayor o al granel porque así estamos reduciendo esa... ¿Cuál es la venta? Hay oferta y demanda. Entonces, nosotros como consumidores empezamos a exigirle a los fabricantes cierto esquema de productos, hombre, ellos se van a ver en la obligación de generarlos porque es la filosofía del consumo. Entonces, yo digo, bueno, empecemos a utilizar empaques más grandes, lleven sus bolsas reutilizables y distribuyen en la casa, reempaquen nuevamente, o sea, en vez de comprar un tarrito de desinfectante, sí. compren el, el gano. en la casa. Ustedes eh, realizan desde el hogar con todos los, eh, pues, los empaques, las galletas y demás. Una clasificación no está generando una obligatoriedad a un depósito de basuras. Estás generándole un segundo uso. Y acá hay una metodología, dos metodologías muy buenas para tener provecho de tus residuos, ¿no? Tú acá sí. los puedes clasificar ciencia. Y si hablo muy rápido, me van diciendo porque... Yo no, ah, Dios, no, no, no, no, bárbaro, bárbaro. Te seguimos. Ya vamos a llegar a la parte de, de la arquitectura de a poco. Sí. <ríe> me, encanta. <risa> me encanta. Y a mí empecé con ese con ese hábito. Y dije, bueno, yo tengo que empezar. Entonces, aquí hay dos metodologías muy chéveres para mirar que en tu basura estás arrojando dinero. O sea, sácale provecho y empieza a generar una cultura de, de no más residuos. Acá tú puedes eh, clasificarlos y los vas y los cambias por utensilios de aseo. Nadie sabía eso. Acá hay una empresa que se dedica acá a recibir, obviamente, ciertos materiales como las láticas de atún, los desodorantes, los cepillos de dientes, porque esos son... Ah, la crema dental, acá se utiliza una marca en específico que no la digo. Esas cremas dentales, las pastas de dientes, no pueden ser utilizables por los componentes, en mismo empaque son tan nocivos y tan mixtos y una un reciclaje adecuado. Pero uno qué hace el relleno sanitario, verdad? Pero acá los cambian con los claro. vendes. Giselle. Hay los que, vendes depende de ¿Qué? donde uno viva, hay que tomar a ver cómo, cómo. Eh, Sacar provecho, ¿no? a, a, a los residuos, digamos. ¿Vos en, en, en tu claro. país tenés esas opciones? Nosotros tendríamos que, bueno, que ver con reciclando sí, conciencia, sí. qué, qué es lo que podemos utilizar y cómo eh, respecto a, a tu trabajo, ¿no? A, a, a los proyectos que vos estás haciendo, ¿de qué forma implementás esto de, de, de no, del reciclado o no. de los materiales sustentables? Pues, ahorita, ¿qué estamos haciendo, Giselle? Mira que el proyecto que necesita demasiados escombros la construcción Estamos trabajando para darle una recirculación, incluirlo a una economía circular, valga redundancia, ¿no? Donde toda esa cantidad de escombros, en vez de irlo, aquí no, funciona, no hay un botadero autorizado, ¿no? Es para escombros de construcción. Sí. Entonces, ¿qué hace la gente? y lo bota. O sea, literalmente son. Demasiado inconscientes y los dejan ahí. Yo les decía, en verano se ve que se ve hasta pasable que se empieza a afectar. Ahorita, cuando empezamos en invierno, se empieza todo ese tema de los insectos, lluvias, depósitos de agua, es donde pública empieza a verse afectada. Entonces, desde ya estamos dándole un segundo uso a todas esas cerámicas, ¿sí? Adicional en el tema de la sustentabilidad, el proyecto que se va a arrancar, dice él, va a incluir materiales sostenibles. Estamos hablando, pues ahí está, creo que mi arquitecto de mano encabezando todo, en donde la idea es darle eh, ese impacto al medio ambiente y demostrarle a la comunidad que sí se puede. Aquí en Colombia hay varias marcas que ya tienen su ícono de sostenibilidad en cuanto a la procesa de fabricación de los materiales. ¿Qué quiere decir eso, Giselle? No solo los materiales sostenibles son aquellos naturales, pues ahí está Osvaldo que encuentra el barro, la guadua. Aquí en Colombia eso sí es un auge gracias a toda nuestra cultura ancestral, ¿no? Pero la gente dice, no, una casa de barro, una casa de esto. Yo le digo, esperen, esperen, esperen, es que no es solo eso. Eh, hay demasiados materiales que en su proceso de fabricación ayudan a evitar emisiones de CO2, que están haciendo un aprovechamiento casi al 90% de esos materiales. y ¿Sí quiere decir eso, Giselle. Que si anteriormente gastaban, no sé, te puede decir, 500 litros de agua para hacer una limpieza en fabricación o emitían tanto CO2, ya han mejorado su proceso de fabricación, cosas que no lo están haciendo o han disminuido en proporciones muy favorables. Y esas son las cosas que en esta filosofía hay que apoyar. Porque pues ellos, obvio, como toda empresa, si uno no empieza a consumir de esos productos, pues no va a haber como la, la rentabilidad para que los sigan fabricando, ¿sí? sí. Ellos hacen una inversión para que los sigan fabricando, pero es nuestro deber como consumidor. Por eso te decía, es que todo se hace desde el hábito de casa. Nosotros, con eh, ese chip, podemos involucrar de una manera tan magnífica todos los materiales. O sea, hay cerámicas, pinturas. Y si, las pinturas... Genera, esas pinturas convencionales, acá es normal, con los que uno pinta garantía de 10 años, pero normalmente uno pinta su casa cada diciembre. Uno pinta su casa cada diciembre para que eh, bonita. Eh, ¿Eh? Karina, mientras tomas un poquito de agua, yo te quiero hacer una pregunta. <risa> eh, eh, desde el punto de vista eh, legal, la arquitectura sustentable, eh, esto es lo que nosotros estamos planteando con Horacio desde el equipo, desde el grupo. Eh, ¿Cómo está visto allá la sociedad y la parte legal eh, o tu proyecto eh, personal, que este que estamos hablando, es un desafío, es el que va a, a hacer, eh, digamos, marcar un antes y un después? ¿Cuál es la idea tuya con respecto a eso y qué marco legal tiene todo esto? Pues bueno, acá existe un colombiano de construcción sostenible. es un marco que hace todas las aperturas para la construcción sostenible. Y aquí, a como cualquier norma de que la implementemos, hay mucho camino por recorrer, Osvaldo. Entonces, por lo menos en Casanare, que es donde voy a generar este nicho de desarrollo, uh -huh. mi proyecto. Como yo lo tengo pensado, vendría a ser el primero, porque aquí están realizando unas, eh, un proyecto sostenible, más que todo en la parte urbana, estamos hablando a 3 4 horas, y donde hicieron una especie de domo para el tema turístico. Pero entonces yo le dije, no, este reto es mío, este reto es mío involucrar el primer edificio en cuanto a la optimización de sus recursos. bueno, vamos a darle el 100% o contrastando con el entorno. Bien. No, me parece que el, el, el desafío es hermoso, Karina, el desafío que tenemos por delante, eh, bueno, es muy muy lindo y bueno, este, estamos eh, ya estamos trabajando a full, desde, desde el equipo, eh, digamos, no solo desde mi parte, sino de todo el, todo el grupo de arquitectos y profesionales que están involucrados en este proyecto. Eh, creo que va a ser un antes y un después para, para Colombia y para el mundo, ¿no? Este tipo de, de proyectos, más allá del proyecto, este, eh, cómo podemos ir cambiando la conciencia, ¿no? Como vos decías, eh, en cuanto a usos, en cuanto a hábitos, y bueno, y, y una manera de vivir este, mucho más sana, ¿no? Y bueno, eh, en eso sí, tú Sí. Como el entorno en el que he especializado este proyecto, yo le decía... Eh, para ser parte del cambio, hay que hacer cambios solo no hablarlo, y hay que, cuando ya lo vean montado y que si es posible y que da la garantía, seguridad confort, sé que la gente se va a sumar demasiado. Así es, así es. Bueno, Karina, eh, no te robamos más tiempo, te agradecemos un montón, eh, vamos a, a compartir, como siempre le digo a, a todos los invitados, nos encanta que este, estar, seguir en contacto, ¿no? Y que si hacen proyectos o si hay... Eh, novedades que eh, podamos compartir desde, desde este canal, desde este momento, ¿no? que lo, que, lo, lo que significa estar hoy en día globalizados, que cuentes con impacto inmobiliario para, para lo que sea. Perfecto, lo mismo a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Síganme con con los chicos, con Osvaldo, todo, porque voy a grabar segundo, segundo la construcción. <risa> Eso va. Bien. Bien. Yo estoy convencido que vas a lograr el objetivo, Por primero por la energía que tenés, y segundo, por el, que, que es un poco lo que uno plantea, el convencimiento y el amor que tenés a todo esto que estás planteando. Así que, eh, como te dijo Giselle, muchísimas gracias por tu tiempo, y como te dijo Horacio, por esa energía y esa hermosa locura que tenés. Bueno, Cari, okay. no te, te agradecemos un montón y hasta la próxima. Bueno. Ay.